Cuando quieran? ¿Algérense un poquito? Ah, órale, le pues. El VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. ¿De cómo se le No se dice contagio, porque contagio es por contacto, que significa como si yo estoy tocando a una persona, sino transmisión. Se transmite por tres vías específicas. Transmisión sexual, transmisión por usuarios de drogas inyectables, transmisión de madre a hijo en el caso de que la mamá eh, no puede transmitir el, el parto, la lactancia o durante el embarazo. Tres formas de transmisión ¿Qué les parece esta No es nueva, no es una enfermedad, es un virus y tiene 30 años. Apareció en el año 1981, no está muy nuevo pero Ni años se a estudiar? Y bien apareció, se empezaron a ver qué, qué, qué efecto causaba la medicación, qué efectos traía las personas, las personas empezaron a morir en los años 80, entonces ahí se empezó a dar todo un estudio para ver qué medicación podía ser efecto. hay solución ahora para el VIH ¿O han sacado alguna vitamina? ¿Solución hay para tratamiento? Yo tengo VIH hace 12 años, tomo medicación, pero no te hay cura. El virus está en mi cuerpo, pero tomo medicación. No transmito el virus porque estoy muy bien con la medicación. Si sí. ¿Sí me discriminan. Sí. Algunos lugares sí, otros no. Pero si hay un chico que gusta de mí, yo le digo al chico que quiero tener sexo con él, si le digo que tengo VIH, a veces no quiere. Y a veces si tengo que buscar trabajo y la gente sabe que tengo VIH, tampoco va a querer trabajar conmigo. Pero sí hay discriminación aún. debería No. No hay por qué. Para los y Argentina, pero vivo en Brasil ¿Qué está haciendo acá? Estoy en el encuentro latinoamericano en de mujeres participando, señor miembro del comité organizador ¡Señorita! ¡Qué rico! ¿Qué tratan en, en, en ese comité? El comité fue encargado de que se lleve a cabo todo este encuentro. Armar programación, discutir con participantes programación, ver que todas las chicas lleguen en tiempo y forma, que estén en su alojamiento, que tengan su comida. trabajando las mesas ya. ¿Ya estamos? ¿O qué más? Muchas gracias. Ay, me gracias pero que se